Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Laguardia Martínez y soy una de las coordinadoras del grupo de trabajo de Claxo, Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe. Este grupo lleva bastante tiempo trabajando, este es nuestro tercer periodo y aspiramos a continuar desde Claxo promoviendo la reflexión y el pensamiento sobre todo de la zona caribeña, que suele ser una de las áreas más invisibilizadas cuando hablamos del de espacio mayor de América Latina y el Caribe. Dentro del espacio de Claxo agradecemos mucho la oportunidad y el reconocimiento que existe para que un grupo de esta naturaleza funcione, a la vez que nos hemos encontrado con eh, obstáculos y con algunas, eh, algunas situaciones que en, en realidad nos dan más fuerza y nos inspira mucho más a seguir promoviendo esta necesaria mirada caribeña que se pierde en muchas ocasiones en ese espacio latinoamericano de mayor vastedad. En este periodo, en este esfuerzo que les comentaba para promover la mirada caribeña, el grupo de trabajo ha realizado un conjunto de actividades, sobre todo con el propósito no solamente de entender los lazos las conexiones entre América Latina y el Caribe, sino de destacar la particularidad y la singularidad de las problemáticas caribeñas en relación con las aspiraciones al desarrollo sostenible, en relación con sus aspiraciones de lograr economías con capacidad de recuperación y de sostenimiento y en relación también con una mejora mayor en la situación de las sociedades caribeñas que tienen una historia colonial muy particular. Entre las iniciativas que hemos desarrollado en este sentido, les puedo comentar que en el último periodo comenzamos la publicación de boletines con carácter semestral, donde se enfatiza cuáles son las problemáticas, particularidades y situaciones específicas de las realidades caribeñas en eh, los diferentes momentos que, que vamos viviendo. Hemos también dado mucha importancia a los vínculos con otros grupos y con otras instituciones. En este sentido, en este periodo, fuimos capaces de unir esfuerzos con la Fundación Juan Bosch en República Dominicana y lanzamos un premio para explorar el pensamiento de Juan Bosch y Eric Williams y una cosa muy importante que nuestro grupo ha perseguido involucrar a los jóvenes investigadores en este esfuerzo por entender y descubrir al Caribe, este premio yo creo que movilizó bastante el interés en el pensamiento caribeño desde la dimensión de la región caribeña y a partir de la proyección hacia América Latina también buscando esta necesaria conexión con la zona latinoamericana, trabajamos con otros colegas en promover un seminario sobre marxismos negros, que es otro de los ejes fundamentales de articulación de trabajo de nuestro grupo de trabajo, entender el pensamiento postcolonial y el pensamiento decolonial desde el contexto de, una vez más, entender las realidades caribeñas. Por último, les menciono un tema que ha resultado de interés central en este periodo y tiene que ver con ambiente y cambio climático. Hemos trabajado muy fuerte el tema de cambio climático. De hecho, nuestro grupo ha desarrollado dos seminarios internacionales de cambio climático y aspiramos a desarrollar un tercero, pues desde la realidad caribeña, desde la realidad de las pequeñas islas caribeñas, la situación ambiental y las amenazas y los impactos del cambio climático se manifiestan de manera diferente y de manera mucho más profunda que lo que ocurre en otros territorios de, de la región. Así que esta de alguna manera han sido los, los, ah, algunas de las áreas y de los ejes de trabajo fundamentales del grupo que esperamos expandir y profundizar en el próximo periodo y desde ya agradecemos a Claxo la oportunidad que dan al Caribe de existir, de expresarse y de acercarse más a América Latina desde el trabajo de grupos de trabajo, el cual tengo el honor de, de coordinar en este periodo. Muchas gracias a todos los colegas.